quillados con Ariel Santar en el radio show Esto no es radio. Él, pues ese día dijo que los integrantes del programa de Esto no es radio están en la mira internacional tras ser acusado de racista y xenófobo. Xenófobos. Xenofobia. Por comentarios sobre el grupo surcoreano BTS. Los fans del K-pop desde Corea y Latinoamérica han publicado varios cortes del espacio radial Propiedad de Santiago Matías Salofo, que hicieron tendencia el hashtag esto no es radio, xenofóbico. Es, Stop, Asian Hate, xenofobia, is not humor. En el clip, Ariel Santana dijo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió un grupo como la versión china de los Backstreet Boys. A este comentario, la comunicadora Joni Estrella, quien dijo, añadió que los artistas coreanos acudían a cirugía, mientras que Pedro Cázar Dijo que los jóvenes escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos. Bueno. Estos comentarios han des desatado el descontento de los fanáticos quienes se han pronunciado en las redes sociales y el tema ha acaparado titulares en presa internacional. Los ARMY, como son llamados, los seguidores del, mus del grupo musical, iniciaron una campaña para exigir que los integrantes del programa se disculpen con BTS y sus fans. Esto ocurre cuando eh, eh, recientemente en Colombia, desde la radio emisora La Mega de Colombia, un grupo de locutores lanzara comentarios homofóbicos contra BTS. BTS... Es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013. Está compuesto por siete integrantes quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico. Es la banda con mayores ventas en la historia de Corea del Sur y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo seis American Music Awards, nueve Billboard Music Awards y nominaciones en los premios Grammy, premios oh. Venga, Bien, ahí podemos escuchar pues, el comentario de Ariel Santana y de Honey, que de lo que ha hecho polémica desde pues, de allá las fanáticas del K-pop diciendo que lo dicen que es xenofóbico por eso por decir de más sobre sus ¿Tú tíos. conoces ese grupo? Sí. Hay quien, y ahora con quien no conoce a todo el mundo. No. Y lo han invitado a los premios latinos también. Una canción, eh... Sí, buscamos una canción, de esa, BTS, de, de, de BTS que se llama? Se llama K-pop, el género musical. K-pop. K-pop. Korean pop es el género. Entonces, estos muchachos, lo, los BTS, señores, ustedes ven aventuras que cuando llena cualquier sitio, cada vez que... Dan van? fiebre, solo, dan solo fiebre ellos. ellos. Sí. Set, uh, aquí las muchachas se visten igual que ellos y todo. Que se visten. Se visten Sí, aquí. Sí, aquí. Sea, son, y aquí. Sí, o sea, Así se como eviten? el fanático de Britney Spears, tú sabes, de los Backstreet Boys, nosotros lo, que nacimos de los 90, que vivimos esa etapa, de los Backstreet Boys, de los, <risa> de los, mira, dame, favor, de los Backstreet Boys, de los En Sync, o sea, de Britney Spears. Sí, bring. yo sí, de los En Sync. Ah, bailarín, yo de los Backstreet Boys, en yes, sí. ¿Eh? Ah, claro, nosotros, vivimos? nosotros que, no. que vivimos esa etapa no, de los lo, lo novecinos. Lo lo yo le esos escuché de un raro Brasil, pero Eran peligrosos los niños raros como usted. <ríe> <ríe> le gustaban así estar cerca de los amiguitos. <ríe> Cuidado, <hombre. ríe> mira. Ese, eso, esos ese grupos, ¿verdad? Esos es fanáticos. En ese tiempo, los 90, los 2000, mil. Esos lo los mimitos con los BTS. ¿eh? Y es verdad que y ellos se operan. Es verdad que ellos se operan la cara. No, ellos no, se ponen te... cinta adhesiva en la cara para tener la cara así. Maquillaje. Maquillaje. Maquillaje pero Tú, ¿tú ves, aquí. para que se vea, les... Sabe que lo... Esa gente son muy poco Para, para verse americanos. Ma... las americano, facciones americano, latinas. Para veces no, no, no. Riqueza, facciones eh. latinas. Quieren ah, tener. Latino Entonces americano. se ponen cinta adhesiva y tú ves ese yeso que utilizan para maquillar en las películas. Se ponen para hacer la nariz más chiquita. Aquí. Pero pon no, un, un video. Espérate, entonces, ¿por qué te han la gente de tono radio si están diciendo una realidad? Uh -huh. ¿Tú supiste? No, pues no, es este... un fandom fuerte. No, porque, cualquier cosa no, tú no que puedes decirle a, a, a un coreano que es chino. Tú... Ay, ay, ay, O dile coreano. A ver, bueno, y y pero el... vamos ¿Tú a pones a discutir con un dominicano de eso. Para el dominicano, el, el, todo el que es asiático es chino. Tú no importa no, que tú te, te, de te, de nada, tú te te si, tú, no tú, no si tú eres chinadito, ojalá tú puedas ser dominicano. Y si tú eres chinadito hay chino. Sí, pero, pero yo no les gusta no les gusta. No, no les gusta. Chino, mucho muchos Flo Que Mira, esa canción no se haga en comercial. Señores, ¿verdad? en los mismos premios que, la, que de estos artistas urbanos quieren ir y que, bueno, no sé si la EFA ha llegado, pero Rochi, El Lápiz, estos urbanos de aquí, esos premios que Camila dijo, esos muchachos han estado ahí, han ganado premios. Y entonces, sí. <ríe> y aquí lo ven hablando mal de no eso. Va allá, no. Entonces, ya Jotin Justin Bieber no está de nada. Oye, pero Jotin Justin Bieber, ay, muchachos, mira, con Justin Bieber aquí, yo creo que jamás ha habido una comunidad de fans tan grande y tan entregada a su artista que lo de Justin Bieber. Que lo digo yo. Que viví la etapa Blastri Boy, la etapa en Sing y la etapa a Britney. O sea de de Justin Bieber. No, no, no, sí, eh, lo que pasa que es, que es que no suena, sí, pero de Justin Bieber yo me hice todo sin en ese tiempo no pero cómo va a ser ¿no? entonces en la casa yo tengo que la encuentro toda oh, la de cero man. toda Canta una canta una. no yo no sé cantar. vamos a probar para hacer no ella no se canta hola Barbie Barbie Barbie Barbie Barbie Canta un ching. no, no sé hacer, fanática, que soy fanático. Pero que mío. yo no sé cantar. Yo que fanático de Pero que ya me la sé, pero no sé cantar. Yo soy fanático de Chicho. Fanático. Nunca me falte. Que si tu amor. Soy fanático de No soy Oscar. nadie. Es deuda de Chicho. Ya yo pagué. No, no le, le debo de un pedo. Gran, cosa chicho. Ya gran yo pagué, cosa, chicho. Gran cosa, Chicho. Gran cosa, Chicho. El cementerio. Tienes que saberte una canción. La guayaba, me la, no me la sé. Pero puede ser que yo me sepa una canción y tú no de Justin Bieber Y yo no veo que la haya. No, una. Baby, baby, baby. Oh. Mira, hay una. Ya, ya, ok. Ok. okay. Hay una. Que se llama misocho, misocho en español es muérdago. sabes que en Estados Unidos se utiliza que bajo de muérdago se pueden dar un beso? En Navidad. Navidad. No, muérdago es un tipo de, de planta que no. si tú te pones debajo de ella te puede dar un beso. La planta. ¿La planta te puede dar un beso? <risa> no, no, la persona yo la pe persona con la que tú estás. Ajá. Ajá. Ajá. Si tú estás debajo de eso te puede dar un beso. No es como dice la canción? Ay, yo no sé. Ay, mío. No, no, pero... La canción dice, it's the most beautiful time of the year. Like the streets when someone's tears As a wayward and when I once I know And I'll be and I'll miss something Ya Envíame, Envíame eso pa' ¡Eh! ¡Hace el mundo hey, un poco! Hey, ¡Hay están! ¡Atención por vano de, de Macori! <risa> ¡Atención por vano de Macori, pues si quieren un fit! ¡Claro! ¿no? Ahí está <risa> Je Fanatica ¿Quién tú de quién ella ¿Quién tú de Fanatica me dice? Yo hoy soy fanático de mucha gente No lo va. Hay que te gusta Yo soy Universal no, ¿De, tí, que, ¿De quién? De La Isla Bonita. La Isla ¿Y Bonita. Así, así como hay fans, ¿verdad? Señores, con el mundo urbano no… No, lo, no, no hay… de yo soy Ana Gabriel. ¿De Ana Gabriel? Señores, con el, el mundo el urbano bien, bien, no hay No, no hay fanático diferencia, de Juan porque, señores, ¿cuánta gente… Canta Ana Jesús me dio que me diera. que ey! Ya el enemigo le entiende la cadera. Otra, otra, otra. Soy fanático de otra, otra. La travesía, por ejemplo. Pachata en Fuko quiero. Fachata en Fuko, gallera. Pachata rosa. Vamos usted ahora. Soy fanático, de quién? Yo. ¿Eh? No, yo no voy a cantar. No, no, no, pero dígame de quién es fanático. No, yo lo mío es música rock, tú sabes. por aquí. por ahí. Ah, Linkin Run, y no se mire,